Dado que hay relación entre la duración del tratamiento con el colesterol final del paciente, tiene sentido entonces que hagamos un modelo de regresión lineal para decir el colesterol final a partir de la duración del tratamiento. Y además nos indica el ejercicio que incluyamos la variable sexo y explícitamente nos dice que usemos como valor de referencia el de sexo igual a hombre. Tomaremos entonces como referencia esta, que es el sexo de individuo igual a hombre, y veremos qué efecto tiene ser mujer en un individuo sobre su colesterol. Vamos allá con R entonces, esto es el ejercicio el número 3, voy a limpiar la consola de antes. Para empezar, la manera de decirle al, a R que use como referencia un valor concreto de la variable es esta. En es la instrucción rel level, viene de referencia, nivel de referencia, le dices la variable, le dices el valor que quiere que tome como referencia. Si lo ejecutamos, no ocurre realmente nada, pero a partir de ahora, en cualquier modelo que apliquemos esta variable, usará, tomará como referencia el nivel hombre y veremos, en cambio, respecto a esto, qué efecto tiene ser mujer. A continuación, hacemos el modelo con esta función que es LM, modelo lineal, y le indicamos que queremos predecir el colesterol final en función de duración y sexo. Fijaros cómo se indica el uso de dos variables con una suma. Si ejecutamos, hace el modelo, lo guarda aquí donde lo llama rec. Si hacemos un summary de rec, aquí tenemos el modelo. Según estos datos, el modelo que aplicaríamos para predecir el colesterol final del individuo, tanto través de tratamiento, es de 196 puntos menos 1,4 por cada mes de tratamiento más 9,1 puntos si el individuo es mujer. Además, para cada coeficiente tenemos un p-valor, que en los tres casos es significativo. Los tres coeficientes son diferentes de cero. No nos importa tanto la constante, pero sí que es verdad que tanto para la duración como para el sexo esto demuestra que la duración de tratamiento y el sexo que la mujer en el caso del individuo, esto tiene algún efecto en el colesterol. Además, aquí tenemos el test de la prueba ANOVA, que nos dice que efectivamente el modelo es significativo, sus coeficientes no son iguales a cero, lo cual ya era obvio. Además vemos que este modelo explica el 29,7% de la variabilidad de la variable colesterol final. Y además, con esa instrucción, con fin, eh, confidence interval, le pedimos que nos dé un intervalo de confianza para los parámetros. Bien, si decíamos que con una instrucción puntual, el efecto de cada mes... Es de menos 1,45. Por cada mes de tratamiento, el colesterol final será 1,45 puntos menor. Este efecto lo podemos estimar con un 95% de confianza, que está entre menos 1,98 y 0,92. Siempre descendiendo. Más o menos se puede decir que el efecto mensual del tratamiento está entre 1 y 2 puntos. Y respecto al efecto que tiene el colesterol final si en mujer, Vemos que se encuentra también con un 95% de confianza entre 3,8 y 14,40. Además el ejercicio nos pedía hacer una predicción para un individuo que llevara 18 meses de tratamiento y que fuera mujer. La manera de, meter, de pedirle a, a R una predicción es esta, con la sección predict del modelo que estamos usando y con los datos que le incluimos. En este caso son... Un individuo de 18 meses de tratamiento, incluso el sexo es mujer. Le podemos pedir una predicción punto, una predicción para un individuo o un intervalo de confianza. En una predicción para un individuo estamos intentando predecir el colesterol final de un individuo en concreto. Mientras que cuando hacemos confianza, estamos queriendo predecir el colesterol final de todos los posibles individuos que son mujeres y llevan 18 meses en el tratamiento. En este caso, como hablamos de un individuo en concreto, usamos la primera instrucción, la de predicción, y si la ejecutamos, obtenemos que nuestra predicción para una mujer que lleva 18 meses de tratamiento es que su nivel de colesterol estimado o predicho sea de 179,43 y con un 95% de probabilidad estará entre 152,6 y 206,2.